Hola, ¿qué tal? y Bienvenidos una semana a mi canal. Esta vez cambiamos el escenario porque ya viene la bebé y estamos preparando todo, así que me toca grabar en donde sea. Y hoy les traigo el video que me pidieron por Instagram acerca de los nuevos productos que ha lanzado The Ordinary y la diferencia que hay entre uno y otros. Si no me conoces, me presento. Soy Katy de Oliveira y soy farmacéutica experta en dermocosmética. Para comenzar, si no has visto mi primer video de The Ordinary, te lo dejo linkeado por aquí para que lo puedas ver. Y hoy nos vamos a enfocar en las novedades que han sacado en estos últimos meses. Vamos a ir paso por paso como es una rutina. Comenzamos con los limpiadores. Han sacado estos dos limpiadores, el Glycolipid Cream Cleanser y el Glucosid Foaming Cleanser. Adicionalmente, ellos ya tenían el limpiador de escualeno. Ahora veamos. ¿En qué se diferencian todos ellos? Pues muy sencillo, para la doble limpieza ellos recomiendan el Glycolipid Cream Cleanser. Si te fijas, es una textura como una cremita. Esta cremita la puedes utilizar sobre la piel seca para el primer paso de la doble limpieza, luego humedecer y hacer tu segunda limpieza con el mismo producto. No necesitarías comprar otro producto. Es bastante hidratante. Es uno de mis limpiadores que me está gustando más en el momento. Hidrata pero limpia muy muy bien. Lo puedes utilizar, como te digo, en la doble limpieza o si eres de piel seca, lo puedes utilizar como tu limpiador habitual. Yo prefiero utilizarlo como mi limpiador habitual y en la doble limpieza si sí utilizar algún aceite o bálsamo. La verdad es que la textura está muy muy buena y me encanta esa forma de cremita que se puedan jugar, me parece fenomenal. Luego tenemos el glucosid Foaming Cleanser. Este es... Sí hace un poquitico de más espuma. Y es ideal para pieles que son mixtas o grasas. Lo que me gusta de ambos es que tienen agentes que son hidratantes. Entonces, aunque te laves la piel, siempre vas a tener ese toquecito de hidratación que está muy muy bien. Y el limpiador de escualeno clásico quedaría para las pieles que son más secas o períodos en donde tenemos la piel más deshidratada. Si te fijas, también es una textura un poco más rica, un poco más untuosa, pero yo, aunque tengo la piel seca, prefiero más la cremita limpiadora. Pasamos al siguiente paso. Como una rutina normal, como te harías, sería el contorno de ojos. Y para mí, esta es la joya de la corona de lo que han sacado, el serum con péptidos. La diferencia con el serum de cafeína es que el serum de cafeína solo va a tratar bolsas y ojeras, mientras que el multipeptid va a tratar no solo líneas de expresión, signos de la edad, sino también estas bolsas y ojeras que trata el de cafeína. Dentro de sus componentes está el famoso Matrixil, la combinación de Matrixil, que es una de las más famosas de The Ordinary. Si te fijas, es uno de los productos más costosos que vamos a encontrar dentro de The Ordinary. Y esto tiene un porqué. Los péptidos son muy costosos para formular y esta formulación lleva un conjunto de péptidos, varios péptidos, para que pueda tener este tipo de efectos. De hecho, en sus resultados clínicos han visto que mejoran lo que es la apariencia de patitas de gallo, las arruguitas debajo de los ojos, lo que es la luminosidad y brillo en general de la piel, el aspecto y la textura. Todas estas atribuciones son debido a los péptidos. Adicionalmente se ve una reducción en lo intenso que puede ser lo oscuro del área del objeto, haciéndose cada vez menos visible porque también tienen estas mismas combinaciones que tenía el serum de cafeína. Así que para mí esta es la joya de la corona de todo lo que han sacado. Continuando con los tratamientos, como vendría en tu rutina, vendría la parte de los serums o los activos. Y en este caso ellos han sacado uno específico para pieles acnéicas que está muy muy bueno. Se trata del aloe 2%, NAC 2%. NAC en cristiano quiere decir n glucosamina y es este ingrediente el que se encarga de unificar el tono de la piel. Por lo tanto, este serum es precisamente para cuando tienes las marquitas del acné y quieres ir tratándolas. Con el tema del aloe, lo que vamos a hacer es bajar la inflamación. Con el tema del nat, lo que vamos a ir haciendo es unificando el tono de la piel. De hecho, los resultados de sus estudios arrojan una reducción en la aparición de las marquitas del acné una reducción en el enrojecimiento causado por la irritación del mismo acné, reduce la presencia o la visibilidad de los poros, mejora el tono desigual de la piel, fortalece la barrera cutánea y aumenta la hidratación de la piel. Esto es debido a que cuando tenemos pieles acnéicas le damos mucha caña, utilizamos activos que son muy agresivos y nos cargamos toda la barrera de la piel, siendo peor, para la situación del acné. Y con este serum lo que ayudamos es a mejorar esa barrera de la piel, a mejorar la hidratación y a mejorar la unificación del tono y la irritación que puede haber. Así que también es un serum que vale mucho la pena. Y en el siguiente paso tendríamos las hidratantes. Las clásicas con factores naturales de hidratación, pero una va a ser con fitoceramidas y otra va a ser con beta-glucan. Si recuerdas, también existe la de factores naturales de hidratación con ácido hialurónico. Todo esto ahora ajuste quedaría de la siguiente manera: pieles naturales de hidratación con beta glucán sería ideal para pieles grasas. Es la fórmula más ligera que tiene y se puede utilizar tanto de día como de noche. Es un hidratante básica, buena, bonita y económica para pieles normales o mixtas. Quedaría la clásica de factores naturales de hidratación con ácido hialurónico y para pieles secas o deshidratadas quedaría factores naturales de hidratación con fitoceramidas. De igual manera se utilizan todas tanto de mañana como de noche y son hidratantes básicas que puedes mezclar con cualquier activo. Particularmente yo estoy enamorada de esta de fitoceramidas porque sabes que mi piel es seca y últimamente estoy haciendo natación al menos dos días a la semana y vivo en la ciudad de Madrid donde el clima es seco. Así que esta crema al salir de la piscina es mi mejor amiga. Que siento que la piel me sale como acartonada, súper seca. Me aplico esto y es fabuloso. Recupero la hidratación de mi piel en muy, muy poco tiempo. Así que esta me encanta de todos los productos que han sacado. Entre lo que es el péptido de ojos y esta crema se han llevado mi corazón. Bueno y el limpiador en crema también. La verdad es que me han gustado muchísimo las texturas de todos los productos. Siento que The Ordinary ha mejorado muchísimo la tecnología. Se nota que le están poniendo muchísimo corazón a la investigación. Y que hay fórmulas que están muy muy bien como estas que acaban de sacar. Siguen teniendo un gap en algunas fórmulas. Si quieres que haga un vídeo sobre cosas que no me gustan tanto de The Ordinary, déjamelo en los comentarios. Pero de momento estos productos pasan la prueba. Déjame en los comentarios si has probado alguno de estos productos o si quieres que hable de algún otro producto de esta marca. No te olvides seguirme y suscribirte para enterarte de todo lo que pasa en este canal. Gracias por haber llegado hasta aquí y nos vemos en una próxima ocasión. Chao.